Hola amigos, soy Álvaro Wasabi, estamos en el Fismed, por fin estamos celebrando el primer festival de series web de Medellín y de Colombia, y esto está una chimba. ¿Chimba? Sí.